...sin que lo tengamos que hacer nosotros de manera manual... ...se van a generar automáticamente... ...para esto, primero, bueno, ya grabamos nuestro video, lo que sea... ...lo que les recomiendo es que tengan un video sin música de fondo... ...o sea, solo su pura voz, solo su pura voz... Eh, ...para que sea más fácil reconocer la voz... Eh, ...ya después le, le pueden insertar la pista de audio de fondo... ...entonces, lo primero que tenemos que hacer es... ...bueno, tener una cuenta en YouTube... ...ya que tenemos nuestra cuenta creada y verificada... Nos vamos aquí donde está nuestra foto, le damos clic y nos vamos a ir aquí a YouTube Studio. Ajá, le damos clic y nos va a dirigir a otra página. Entonces, ya que estamos aquí en nuestro eh, en esta página de YouTube Studio, nos vamos a ir aquí abajo en donde dice configuración. Vamos a dar clic. Eh, nos vamos a ir acá a configuración predeterminada de carga damos clic luego configuración avanzada y aquí vamos a darle eh, obviamente clic, le vamos a dar español buscar español de México para que cuando YouTube empiece a reconocer el audio de nuestra voz pues identifique que es español de México entonces español de México igual abajo idioma del título y la descripción español de México y le damos guardar eh, a mí ya no me sale porque ya lo tenía pero bueno, le damos clic en guardar ahora que sigue eh, pues suben el video ¿no? no no hay mucha ciencia, le dan crear, subir video y pues eso no o arrastran el video que quieren o le dan seleccionar, lo buscan y lo, lo van cargando obviamente dependiendo del tamaño del archivo pues va, va a tardar en cargar ya supongamos, ya, ya subieron su video eh, ahora lo que sigue es aquí, nos vamos a ir a subtítulos, bajamos tantito esta, nos vamos aquí a subtítulos, y nos van a aparecer todos los videos que hemos subido, a mí ya me, eh, me aparecen tres porque ya estuve jugando con estos, pero bueno, supongamos que este es el video que yo quiero subtitular, Le damos clic aquí en idiomas, para que nos despliegue la flechita, le damos abajo clic abajo, y nos van a salir todas estas, eh, a mí me salen tres, seguramente a ustedes les va a salir solo una o dos. Vamos a buscar la que diga español automático. Es importante que sea la que diga duplicar y editar. Ajá. Entonces le damos clic en duplicar y editar. Eh, bueno, me va a decir que me va a reemplazar porque yo ya tenía uno, a ustedes no les va a salir esto. Y esperamos a que cargue. ¿Qué va a hacer? Lo que hace YouTube es que va a empezar a, a reconocer todo el audio de nuestra voz y lo va a traducir en palabras, en eh, un, un texto, pues. Y ahora, ¿qué va a pasar? Eh, dejamos que cargue, le damos eh, tiempo para que cargue. Y va a empezar a seccionar el video como en, en fragmentos. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí ya no me generó un video, pero eh, hay un errorcito, ¿no? Por ejemplo, aquí. Entonces, aquí debemos separarlo, ¿no? A lo mejor a mí me gustaría que, que aquí dijera dos puntos... Y unas comillas, ¿no? Por ejemplo. Entonces vamos a ver cómo, cómo YouTube lo muestra para que vean que empata perfectamente el texto. Este no lo puse yo, no lo escribí yo a mano, lo generó solito YouTube y solito lo va a ir insertando eh, en, en los segundos que corresponden. Vean. Sí, sí, bueno, ya, perfecto, ¿no? ya quedó eh, Ustedes van a, van a tener que leer todo el texto Que sí, te, eh, diga lo que tenga que decir Le corrigen las fallas, son las menos Como ven, no, casi no hay fallas eh, Horrores, ¿no? Pero por ejemplo, las comillas, pues no, no, no suenan Entonces esas las tendríamos que poner nosotros O si quieren poner una coma, un guión, lo que sea Bueno, eso lo insertan ustedes, pero no les va a tardar mucho tiempo Y le dan aquí en publicar Entonces lo que va a hacer YouTube Es que va a insertar los subtítulos a su video ahora viene la parte importante y aquí donde ya se creó este que dice que según yo lo creé le vamos a dar clic en los tres puntitos ah no mentira, es en el de arriba, perdón aquí, le vamos a dar clic en los tres puntitos en este que dice español y le vamos a dar en descargar vamos a seleccionar el que dice SRT ¿por qué? el SRT es un tipo de archivo que son subtítulos o sea estos son, son subtítulos eh, y es el formato más conocido y va a ser el archivo que vamos a ocupar Ajá, entonces le damos clic en descargar y se va a descargar, lo guardamos y le damos a aceptar es este, el archivo, le vamos a dar clic derecho y nos vamos a ir a abrir con eh, a mí ya me sale así porque ya había hecho esto pero bueno, le damos a abrir con y vamos a elegir bueno, más aplicaciones y vamos a buscar esta, la de bloc de notas vamos siempre abrir y aceptar. Entonces, eh, o sea, estoy haciendo esto para que entiendan cómo funciona. El video, digamos, se, divide, se dividió en escenas, llamémoslo así, o en fragmentos de video, ¿no? El fragmento 1, el 2, el 3 y así. Entonces, el fragmento 1 es desde el 0000 segundos hasta el 007 con 200 milésimas. Y esto es lo que va a aparecer en el subtítulo, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, si quisiéramos que empezara con mayúscula, bueno, lo, lo cambiamos con mayúscula y así. Eh, yo no le modifica nada no pero ya saben aquí debía haber dicho ENA, aquí Gonzalo con mayúscula etcétera, si ustedes lo modificaron desde YouTube ya no tienen que hacer esas correcciones entonces bueno y eh, sí, a guardar y ahora eh, lo que sigue es que nos vamos a, a internet y vamos a descargar un programa, es un programa de código abierto es, no les va a costar nada, no tiene virus ni nada, no se preocupen si, si escogían, bueno, lo pueden buscar en internet es un programa muy famoso, se llama Hand Break eh, ¿qué hace este programa? tiene dos funciones eh, que creo que nos van a servir, la principal que casi todo el mundo conoce el programa por esa función es que reduce el peso de los videos los hace, por ejemplo si el video pesa 200 o 300 megas, lo reduce muchísimo lo reduce a a 60 megas, a 50 megas lo hace muy ligero entonces, bueno, esta es la página oficial, y le damos aquí en descargar. Y pues eso, ¿no? Descargamos el programa. Eh, ya buscan su sistema operativo, el mío es, eh, Windows, le damos clic, instalar. Bueno, le damos clic, guardar, instalar, siguiente, siguiente. No, no voy a detenerme mucho en eso, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya que descargamos el programa, se instaló, lo abrimos y nos va a aparecer esto. Podemos, por ejemplo, jalar el, el archivo que queremos o abrirlo desde aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, abrimos el archivo que queramos, y el video que, que queramos descargar. Yo, por ejemplo, ya tengo el que voy a, que voy a ocupar, uh, que me parece que es este, ¿no? Bueno, este solo es uno más. Ustedes eligen el video que quieren abrir. Esperamos un poquito a que lo cargue, obviamente entre más pesado va, más va a tardar, aquí bueno le dejamos eh, en mp4, en dimensiones 1920 x 1080, todo esto no lo vamos a mover, no todo, todo lo, todas las configuraciones que ya tiene por defecto o se las vamos a dejar y aquí viene la, la magia, le vamos a dar aquí en eh, importar subtítulo. y vamos a abrir el, el subtítulo o el archivo SRT que se nos generó, entonces en este caso yo ya le puse el nombre ¿no? que, voy a, que voy a entregar del archivo estos son mis subtítulos aquí le, eh, no importa si lo cambian no pero bueno, lo pueden, pueden buscar en nuestro idioma, en español en español ahí está español, me van presionando con la, con la tecla e. Está español y lo más importante, para que funcione digamos la magia le damos clic aquí en burn in esto nos va a insertar digamos el archivo o el, a nuestros subtítulos en el video para que se vaya marcando justo en los segundos que decía nuestro archivo nuestro archivo SRT, aquí bueno le dan clic en navegar y lo guardan donde ustedes quieran preferentemente, pues no en la misma carpeta donde esté, por ejemplo, aquí se va a guardar en la carpeta videos, ¿sale? entonces le damos en iniciar codificación, yo no le doy, se va a tardar mucho, este programa tarda muchísimo en insertar los videos, más o menos cuánto, unos 3 minutos de video, se tarda una media hora en, en generar el nuevo video, les voy a enseñar cómo queda, Entonces, bueno, abrimos el video y así ya quedaría con los subtítulos. Ya están insertados en el video. Y como vemos, eh, pues sí, va, va acorde porque YouTube ya había digamos, asignado los tiempos con las letras. Le digo, lo único que ustedes tienen que hacer pues, es corregir a veces las pequeños errorcitos que YouTube no detecta, pero no se tarda mucho, en verdad. Pues bueno, eso sería, eso sería todo. Buen día.